El día de hoy estoy caminando, y aunque voy caminando, no dejo de pensar en filosofía, en literatura, en poesía. Y en realidad creo que no soy el único que ha vivido estas cosas de caminar y pensar. Eh, quiero, hacer una, quiero hacer una categoría en este canal donde sea caminar y sea hablar de filosofía, hablar de literatura, hablar de poesía. Obviamente no es nuevo esto, se piensa fácilmente en Aristóteles y en las caminatas que hacía con sus discípulos y hay más ejemplos en la literatura que es importante caminar para crear nuevas, nuevos contenidos filosóficos o literarios. Ya que estamos hablando de filosofar y de caminar, pues Tales de Mileto se cayó un pozo por estar caminando, por estar pensando en las estrellas o filosofando, entonces no me vaya a pasar a mí eso. Otro ejemplo de lo que es filosofar y caminar está en Kant. Kant era tan puntual en su caminata, la gente sabía qué hora era a raíz de verlo caminando, pero también Espero su retribución, es decir, que en cosas donde me equivoque, pues, por favor, corríjanme y añadan y aporten, que es la idea de este canal, crear una comunidad, crear una comunidad de personas amantes de la literatura, es la finalidad de esto. En la literatura hay varios pasajes en los que el escritor va caminando, el primero de ellos que se viene a la mente es Henry Turó, él caminaba, caminaba y pensaba, caminaba por los bosques de Walden. Y hablando de Henry Thoreau y los bosques de Walden, esto es México, Morelia, y aquí en, en este cerro hay una persona que sigue los principios de Walden. De verdad, es decir, sí, sí, así como, aunque no lo puedan creer, esta persona sale de su casa y viene al cerro, e instala una casa y vive aquí, se olvida de todo Sigue el proyecto de Walden, sigue el proyecto de Henry Turó No he hablado de Walden en el canal, pero en estos días voy a subir Espero poder subir un video sobre desobediencia civil Que es el libro que estoy estudiando por ahora de Henry Turó La idea es que aquí hay un pequeño Henry Turó Que sigue unos principios no del todo iguales la idea de Henry Turo era salir del sistema económico, eh, romper el capitalismo a través de emanciparse de la ciudad. Pero esta persona, según tengo entendido, en algunas ocasiones decide bajar a la ciudad, hacer unos trabajos, conseguir dinero, comprar cosas y regresar a su cabaña aquí en el cerro. Entonces no es idéntico a Walden, pero bueno, algo, algo tiene... De, de este proyecto, ya que hemos mencionado a Henry Thoreau. Um, en uno de los paseos que realizaba Henry Thoreau, se encuentra con un hombre del bosque y empiezan a platicar sobre la vida moderna y sobre las cosas nuevas que estaban viniendo. Uh, Henry Thoreau encuentra a este hombre salvaje con una potencialidad deductiva y, un, y razonamientos fascinantes. La cosa es que Henry Turó no escribe ninguno de los razonamientos que habló co, con esta persona misteriosa. Decía que era un hombre alto y gordo y que era lejos de lo que se entiende por un intelectual, pero que su comprensión del mundo era más profunda que cualquier otro intelectual de Oxford. No sé si puede haber este tipo de cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí, y he conocido a gente que tiene saberes y, y tiene percepciones fascinantes y describe y habla con comodidad la, las cosas más, más fascinantes. Sin embargo, no sé, no lo hacen. Algo pasa, que se alejan del mundo. Lo he visto en otros y este que habla gente turo es un ejemplo. Otro de los momento en la literatura, en, la, en los que se va caminando. Um, sé que muchos no estudian a Salvador Dalí por su obra literaria, pero, pero es buen escritor. A Salvador Dalí se le conoce por su obra pictórica. Es un excelente escritor. En uno de sus libros, El mito trágico del Ángelus de Milet, habla de, de los paseos que hacía en Cadaqués y de cómo al ir caminando... Encontraba piedras y jugaba con estas piedras y las visualizaba como si fueran enormes para tener una sensación de magnitud. Buscaba las formas más bellas de las piedras y sí, en realidad sus pinturas tienen las formas de las piedras de cada es Hacía una proyección, hacía una proyección y hacía un reporte de lo que iba encontrando en su caminata y... Y hace un, una descripción interesantísima dentro de la psicología de cómo se encuentra a un campesino y que este campesino equivale a la sombra yongniana. No la llama así, solo la, la llama como un alter ego. No le da una realidad personal. Y se confronta a esta sombra y le da toda una explicación. Pero lo, esa, ese momento, aunque es fascinante, es un poco fuera del lugar dentro del libro porque el libro en verdad hablaba sobre la proyección de la, del cuadro del ángelus de Milet que de hecho al observar unas piedras él encuentra la proyección del cuadro del ángelus de Milet si no conocen el cuadro del ángelus de Milet se lo voy a poner aquí cerca para que ustedes puedan apreciar este cuadro y imagínense que Dalí veía este cuadro en hasta en las piedras y su libro habla de eso yo yo voy a subir algo de, de él en el canal. Estoy en el cerro por la cuarentena pero la idea es caminar y se llega a decir que Sócrates evitaba la naturaleza. Él consideraba que de la naturaleza no podía aprender nada. Le interesaba la vida social, le interesaba la filosofía, y la filosofía se encontraba en las ciudades y no en la naturaleza. Claro, esto es controvertido y de hecho Seguramente es una opinión falsa, porque lo leí en un libro de introducción a la filosofía, no, no lo leí propiamente de, de los escritos de Platón. Entonces queda nada más como un mito o como un dato tal vez falso. Ustedes, si tienen este dato, pues corríjanme y hablemos de este tema. Lo que se está viviendo ahora es algo increíble. Estoy yo con un celular, filmándome y hablando de literatura en un canal virtual en una red social, esto tiene una equivalencia, seguramente habrá aquí lectores de Víctor Hugo y recordarán que en Nuestra Señora de París hay un momento en el que Frodo está dando una cátedra y empieza a explicar que los libros reemplazarán a las catedrales, esta analogía un poco extraña y un tanto difícil tiene algo de sentido porque la historia se ponía en los muros los dioses se ponían en los muros y las ideas se representaban en los muros de las catedrales pero a la llegada de, los, de la imprenta a la llegada de la imprenta el conocimiento ahora estará en los libros de bolsillo un invento nuevo el, el libro viene de los romanos hacen papiros a forma de, de libros y los bordan como libros pero todavía no estaba la imprenta todavía hay que transcribirlos entonces era más fácil poner conocimiento en los muros que era una forma mucho más directa ante las personas que eran analfabetas pues era más fácil darles información a través de imágenes de imágenes en la catedral pero cuando se crea la imprenta pues Frodo se da cuenta de que va a haber una revolución. De esa misma forma, y yo les digo con este celular, que aquí está el reemplazo de la literatura. La virtualidad renovará la literatura y ya no quedará la información en los libros de bolsillo ni en el gasto de tinta. Ahora quedarán en los reportes, en los videoreportes. Esto no es revolucionario. Estos videos que iré subiendo con cotidianidad me ayudan a encontrar pequeñas ideas y a ir ensayando el hablar y el practicar y sobre todo, y lo principal de esto es crear una comunidad crear una comunidad interesada en la lectura, interesada en la literatura es la finalidad de esto a veces la literatura corre el gran riesgo de parecer enigmática de parecer para gente erudita y esto me parece erróneo la literatura se vive, la literatura se vive día con día en todo momento. Casi cualquier reconfiguración social que se hace parte desde que un ser humano escribió. Y, y desde ahí se organiza la sociedad a través de palabras y surgen debates. Pues bueno, surgen debates. Todo lo que estoy diciendo queda a debatir. Y nada me complacería más que tener un buen debate. Y bueno, yo hablo de, de un debate real. No hablo nada más de criticar, que también hay hate en las redes sociales pero también hay conexiones tal como se llama el canal una conexión virtual es, es, es el fundamento de, de este canal y de, y de hablar de literatura porque bueno, otro de los autores que más me ha impactado en estos últimos días que he estado en la cuarentena y que he podido leer se llama Henry Henry Fisher Henry Fisher y Henry Fisher es un Escritor canadiense, yo compré este libro en Cuba Y quedé fascinado con su libro Cyber Prometeo. En Cyber Prometeo, pues, aunque yo ya lo intuía un poco De, de esta gran revolución del internet y de este cambio Llega a comentar Henry Fisher que lo único que, que, que se puede vender En este mundo donde ya todo quedará automatizado la cosa que quieras crear la vas a imprimir en una impresora. Al ser humano que tú quieras crear lo, lo, lo vas a mandar a hacer a través de un programa de diseño que permita crear células virtuales que se reproduzcan ante cualquier persona que tenga descargado la aplicación para reproducir las células que se bajan desde un banco de datos. Se va a poder crear todo con la nueva automatización ¿Qué queda? ¿Qué queda en el mundo para ofrecer? Las experiencias es todo lo que queda en el mundo para ofrecer entonces yo quedo filosóficamente um, abierto a que ustedes me digan ¿Qué experiencia puedo yo aportar desde la filosofía para ustedes? ¿Qué experiencia le estoy aportando? Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video ahora solo fue una pequeña prueba para si esta sección tiene interés de su parte, pues iré subiendo más videos y tendré más interés en subir material de, de este tipo. La finalidad es hablar y compartir conocimiento referente a la literatura. No se trata de ser un erudito, al menos en esta sección no. En otras tal vez, en otras, tal vez sí, pero creo que la erudición la es bastante rancia. Entonces, esto es una plática. No se trata de llegar a un punto específico o a demostrar algo o tener razón no se trata solo de hablar y convivir y compartir bueno espero te haya gustado si te gustó por favor dale manita arriba y suscríbete al canal